Y yo, tenemos algo único, algo fugaz. Y hace mucho tiempo Tu cuerpo siempre fue mi religión Mi agua bendita siempre es tu transpiración De todos mi temas la inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la de atracción Mi cuerpo ya está como el pero el corazón El sentimiento y el deseo en distintas direcciones Afuera de mismo, pero adentro hace calor Fue un mío y me dijo, dame la boca quiero de tu Solo acércate, déjame, no entenderé por qué Then let